Yo no sé de poesía ni de filosofía. Solo sé que en tu vida yo la quiero en la mía. Yo no sé cómo hacer para no tenerte las ganas que yo tengo. Cómo hacer para no quererte. Yeah. Yo